Los colombianos se mago? reúnen en la plaza de Bolívar para decir no más muertos, para protestar frente a los asesinatos de líderes sociales que continúan siendo sistemáticos en el país. Estamos con Antonio Morales, bienvenido a Otra Voz. Antonio, ¿y cómo ve estas movilizaciones, eh, la gente comprometida pues, con la paz y diciendo no más muertos? Hola Pablo, ¿cómo le va? Hola a todos. Pues hay que entender que detrás de un muerto de una organización popular, de una ONG de Derechos Humanos, o de un partido político, como en el caso de Colombia Humana, no hay una persona solamente que simboliza el horror de la muerte del paramilitarismo, sino un combo muy grande. Cuando se está agrediendo a los líderes populares y se les está asesinando, de alguna manera se está matando la democracia de decenas o de cientos de miles de personas en las regiones, en los pueblos, en las veredas, en las ciudades, que están detrás de cada persona asesinada. Cuando se dice, por ejemplo acá en la Plaza de Orida, nos están matando, no solamente están matando a los líderes populares, sino pretenden silenciar a la oposición en general y es una manera de matarnos desde luego. Antonio, también digamos una cosa muy importante es el manejo de los medios. En algunos medios tradicionales se desconoce precisamente un poco eh, eh, la sistematicidad que existe frente a estos casos. Es algo delicado y, y, y que se debe pues, denunciar desde otros medios, otras voces, para que pues, la, la sociedad internacional eh, sepa qué está pasando aquí en Colombia. Pues los medios hacen réplica de lo que ha hecho el Estado colombiano en los últimos dos o tres años, con el horrible fenómeno del asesinato de 200 personas o más, sin incluir ahí 80 militantes desmovilizados de las FARC. Los medios hacen eco en el desconocimiento. En los últimos días ha sido tal el fragor de lo ocurrido y estas movilizaciones van a ayudar a eso. El Estado colombiano y la Fiscalía y las instituciones de alguna manera han reaccionado diciendo sí, aparentemente hay una sistematicidad y no, como dijo el bárbaro ese del ministro de Defensa, es que eran líos de faldas. Yo pienso que... La prensa evidentemente va a minimizar, va a desconocer, va a invisibilizar, así lo hizo con la Unión Patriótica, pero esto que se va a repetir cada las, todas las semanas quizás con una fuerza gigantesca de convocatoria de la gente misma, de pronto los hace reflexionar, pero no hay que contar con el hegemonismo de la prensa, siempre serán iguales Finalmente, digamos también el compromiso de, de, del presidente electo Iván Duque frente a estas movilizaciones, frente a, a, a los asesinatos en sí y, y que la gente está diciendo que no queremos volver a, al fenómeno del paramilitarismo que representaba pues precisamente eh, eh, este poder que, que representa de cierta forma el nuevo presidente electo Pues mire, yo lo veo, lo, sí, desde luego lo que tú dices Pablo, pero Gustavo Petro, que se está convirtiendo por derecho propio prácticamente en el líder de la oposición, no solamente porque va a estar aquí en el Congreso, le mandó un Twitter a Duque, a Iván Duque, o a Iván Uribe, como se llame, y le dijo, bueno, ¿usted va a reaccionar o va a condenar o no el asesinato de los líderes populares? Y le tocó responder a Duque, Uribe no ha dicho nada, pero Duque respondió con una declaración formal de cajón, diciendo sí, hay que perseguir a los asesinos, hay que judicializar... O sea, lo, lo importante de lo que está pasando y el cambio histórico en la política colombiana es que la oposición, que ahora sí es de verdad, no liberal conservadora, es capaz de mover a un presidente electo a unas declaraciones y ponerlo en el escenario de la paz, forzando eh, de alguna manera a través de, de las redes sociales, como lo hizo Petro. Para mí eso es un cambio gigantesco. Que vaya a oír el señor Duque el 7 de agosto, cuando vamos a estar por acá cerca. Lo que la gente está diciendo y reconocer a 8 millones de votantes de la oposición, eso es otra historia, depende de lo que le diga el patrón. Muchísimas gracias Antonio, y pues se espera que se dé una movilización precisamente el día de la posesión de, eh, eh, del presidente electo Iván Duque, pero por ahora los colombianos reunidos no solamente en esta plaza eh, de la capital colombiana, sino alrededor del mundo, diciendo no más muertos y no más asesinatos sistemáticos de colombianos y de líderes sociales que precisamente quieren vivir en un país en paz. Soy Pablo Bastidas, Otra Voz, Periodismo Libre.